Como Rosario Tiguera, Papella Trocker es la primera. bonita bonita de la película entera. Pa' que lo baile, mueva la cadera. Pa' que lo, pa' que lo, pa' que lo ponga. Y si llega a Rivera. Pa' que lo, pa' que lo, pa' que lo baile, mueva la cadera. Así, bailame, ay, muevelo así. Bailame, ay, muevelo así. Bailame, ay, muevelo así. Pa' que lo Pelo así, báilame ay, bailame ay, báilame así, bailame ay, báilame ay, lo ay, lo llega a Rivera, moverlo, volverlo a mover. Sí, sí. Me gusta así darle otra vez. Sí, sí. Rápido y sabe cómo es. Sigue así, sí. no me lo deje caer. de este flow caribeño. Le gusta el saborcito de los goteños. Yo sé que ella sabe, venga, yo le enseño. Eres la primera, bonita no bonita de la película entera Pa' que lo baile y mueva la cadera Pa' que lo, pa' que lo, pa' que lo ponga Y llega a Rivera Pa' que lo, pa' que lo, pa' que lo baile y mueva la cadera Aún pa nos paren la music Estamos pa' romper los pussy. De aquí nos vamos para jacuzzi Es que sonando los temas Salipi El rey del remix Somos Z